Saludos Mi nombre es Julio Y el día de hoy Vamos a hacer eh, La reacción Con el tráiler que salió Nuevo de la película Last Blood O Rambo 5 Los pongo en contexto Rambo es una saga muy popular de películas de acción que salieron en los años 80. De hecho, la primera película se llama First Blood, Primera Sangre, salió en 1982. Y fue un éxito total, una película de acción neta, de violencia sin sentido, de sangre, de disparos, de muertes. Es la historia acerca de un veterano de la guerra de Vietnam que llega a un sitio y es presionado por las autoridades y termina en una matanza de miles de cuerpos tirados por todos lados. Es un impresionante. Era la época donde las películas eh, no importaba eh, cómo ni por qué, sino cuántos morían. Yo fui bastante fanático de, de, esa, de esa película y de las dos, muy buena. Eh, las disfruté muchísimo en su momento. El día de hoy salió el tráiler y me gustaría reaccionar con ustedes a, a ver qué tal. Entonces comenzamos. 1 2 3 Es de Lionsgate. I've lived in a world of death. Parece que es un hombre que está retirado. Muy bonita fotografía me gusta. Sí, sí. Muy bonita fotografía realmente. Un se estrena en septiembre. Mm, me, él le toca ir a Colombia en esta película. They will death. I want ah, qué bien. Explosiones. Disparos. Fuego. Trampas. I want them to know. Este orcada. Machete. Rambo en su máxima expresión. Bien. En este caso... Se dice que es la última película eh, Hay muchas explosiones, mucha sangre Algo típico de las películas de Rambo y Sí, se ve bien, se ve bien como para verla No, no me parece mal mm -hmm. Sylvester Stallone está en esta película Como guionista, productor Es el actor principal eh, yo creo que sí... El tráiler está bien. Tiene muy buena fotografía. Eh, me parece que... Se ve, se ve bien él en su papel. Me... Ya él es recurrente. Ya es la quinta película que hace él de esta saga. Y... Bien, si te gusta la acción yo creo que... Podría valer la pena ir a verla. Es una película de acción. No creo que tenga nominaciones eh, más allá de los del aspecto técnico las películas de acción siempre las nominan en, en aspectos técnicos tenemos que ver bien si Stallone hace un buen papel a veces como es un actor viejo los toman en cuenta en sus actuaciones vamos hay que ver la película no no no puedo decir eh, eh, por lo poco que apareció él realmente y el poco desarrollo eh, actoral que hubo en el tráiler. Bien, aprovecho estos últimos segundos para agradecer a las personas que me han apoyado. Eh, el canal ha recibido bastantes visitas de personas conocidas, allegadas y que me han dado muchas ideas. Me dicen, mira, mejora la iluminación, eh, trata de hablar más fluido. Eh, y claro, estos son los primeros videos y, y, y eso es lo que yo quiero, pues que haya una interacción, que la gente me, me diga, me, me comente y bueno, muy agradecido, muchas gracias a todos y bueno, nos vemos para la próxima, bye, besos.